Ay, ay, ay. Se van a sorprender la cantidad de gente. Sí. Estamos así. Está todo el mundo. No dejan de pasar los autos. Y fíjense, Pablito está mostrando... Ya debe haber unas 2.000 personas. Claro, y si queremos hablar con la gente... ...tenemos que alejarnos del epicentro. Yo lo que siento, muchachos... ...es cómo necesitamos esto. Porque la gente tiene una sí. necesidad de... ...gritar, abrazarse... ¿De dónde son? De Luján, de Chacras. ¿Tu nombre? Mira. Juliana. ¿Cuántos años? Diez. Bueno, ¿el primer mundial que lo estás viviendo con conciencia o ya te acordás del mundial pasado? Ya la había visto el mundial pasado, Bueno, pero... ¿cómo viene? ¿Estás como loca? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó Argentina? Sí. Ah, bueno, ¿y ¿alguna cábala donde lo ven? Eh, la cábala es juntar... Sí. ...trupete y, bueno... El... Amiga, familia, que son? Amiga, hermana... De, de Feliz de bueno, contento Bueno, contento Feliz, contento Esperemos que debemos vamos, a ganar esta copa que... Imagínate lo que <risa> esto Ya hemos pasado octavo Cada partido no, no, no, va a sí, ser es más grande es Increíble, es la, la emoción es muy grande Los jugadores que tenemos geniales La verdad que bueno, agradecido de todo Y, y agradecido de esta bandera ¿no? A seguir ganando Bueno Una gigante, mucha gente Vamos, hola ¿Qué bandera gigante? ¿Qué son amigos de la escuela? ¿De dónde? Un compañero de trabajo. ¿De qué trabajo? De, ¿De el ah, claro, esa es la bandera. ¿Lo vieron todos juntos al partido? Todos juntos. ¿Todo ¿todos, juntos? ¿A dónde? En el local, cerramos la puerta, pusimos el y la bandera y vamos todos. Bueno, ¿y ahora a festejar? A festejar, obvio, y esperamos el sábado. ¿Pero ¿cuánta gente que trabaja en este local? Son tres locales juntos. Venga, amigos. Mira, mira, cómo baila, por favor saltando la paz no acá presente. hoy tenían clase. sí debemos clases puede estar en la escuela no ¿Hoy? ¿Qué se puede hay que retajar Vamos a la lepra dice claro sigo sal hola campeón! campeones mira ¡Míralo mira lo ay Dios lo veo y me emociono bueno te gustó el partido no vale estamos cerca vamos a salir campeones vamos oh, a salir campeones claro es una maravilla, déjame tocarla. No, ya no va muy para allá atrás, no saben lo que es no, no, la no, cantidad de gente. No, no, Está contento. ¡Ey es obvio! ¡Qué te paró oh, la campeón! ¿Qué Qué hola. ¡Ay, mi vida. Bueno, Respire, respire, Respiren <ríe> Es una <risa> máquina. Qué maravilla. Sí, qué maravilla. Chicos, vení. Vamos con los autos un poquito. Vení. Qué chiquito. Todo. Es una alegría. Qué locura. Qué fiesta. Estás contenta! ¡Vamos! Argentina! vamos! Qué alegría, ¿no? Estamos qué contentos. ¡Vamos, Messi, te lo merecemos! Qué alegría. Hacía falta un triunfo así, ¿no? ¡Vamos, Cuando, ¿viste, cuando, viste cuando te putean el lunes y vos decís dejate algo para el viernes, sí. mirá lo que es esto, decime si yo te iba a Argentina campeón del mundo, no. mirá lo que es el festejo, ¿Cómo? y esto va a ir creciendo partido a partido, yo no me lo puedo imaginar no, realmente. No. Ni nosotros estaríamos acá tampoco, ni <risa> estaríamos saltando desde allí, pero mirá qué felicidad. No, no, esa cantidad de gente, Mira lo que es, es impresionante. Bueno, ¿Cómo gusta es impresionante, fútbol, ¿no? es impresionante, <risa> chicos. País <risa> <Mirá> que hemos, <risa> los hay. ¿Qué ocurre, hemos cubierto muchos festejos, yo no sé, al final de la Copa América no había más gente que hoy. No, había menos gente. Que... ¡Cuánto ruido! Me imagino Yo muy contento La verdad Fugó bien la selección Muy bien Necesitábamos eso Un equipo que pusiera todo en la cancha Que hiciera todo La verdad que Nunca estuve con un equipo Que me representara tanto la ¿Te verdad. sentís eso que te representa? Me representan como nunca Es una selección Tiene que... lo mejor del mundial Vení. Vení. Estás contento Es, malo, es lo contento. que te recetó el médico sí. Sí. Yo dije, vamos Argentina No me a poder solucionar, vamos, tenemos que ganar ganar ganar, ganar ganar, ganar, ganar El arranque fue tan raro, pero ahora ves el equipo Que estábamos acostumbrados dije, a ver que A mi señora le dije, amor Vas a ver que Argentina va a ganar Porque ahora los jugadores están todos motivados Vamos Argentina, mierda, vamos, vamos, vamos! Gracias mi amigo Dice, sí. pienso en lo que decís vos Y es así, nada nos une tanto Como la selección de sí, fútbol ¿no? Nada, y la Nada nos une así. Bueno, nos vamos a meter en el epicentro hasta que nos salgamos del aire, pero quiero que vean la cantidad de gente que está llegando. Nosotros estuvimos acá desde el primer minuto que terminó sí. el partido y ya empezó a llegar la gente. No Y estamos, Juli, viéndolo a pantalla partida nosotros, con las cámaras también que están allí en el sí. kilómetro cero. Y no podemos creer esa cantidad de gente, por eso te entendemos la euforia que tenés vos. Y esto de querer salirte por la cámara para decir esto, la verdad que ah, hacía mucho que no lo veíamos. ...y es fantástico, yo estoy sin voz... ...yo hasta que estoy arrancando casi lo que hicieron sí. sin voz... Porque ...me queda un horito y cuarto, sí, eh, guarda... No, sí, va. ...vamos a estirar, vamos Evidente, a estirar. ...evidentemente, chicos, los mundiales generan esto... ...porque me sí. acuerdo de Alemania 2014... ...que mm. estuvimos mucho en sí. kilómetro cero... ...claro, después en Rusia el tema es que nos fue mal... Claro. ...entonces creo que el equipo no contagiaba lo mismo... ...porque en Rusia 2018, que también estuvimos en kilómetro cero... ...no había tanta gente... Y no había esta sensación de que estamos para grandes cosas en el mundial. Realmente no estaba esa sensación. Entonces esa es la diferencia claro, claro. que yo veo. Se van, se van a sorprender con la cantidad de gente, chicos, y sobre todo Juli, querido el clima que hay.